lo tienen también, entonces lo que lo atracaron fue ellos, él nos va a atracar porque el que va a atracar, dispuestamente va preparado la ¿No verdad que sí, creo yo que tiene que ir preparado y, ¿Y qué fue que ahí que, que él estaba para, para quitarle lo que callaba que fue que lo asesinó para quitarle lo que a eso fue porque pues, eso fue, no fue otra cosa aseguran llevarán el caso hasta las últimas consecuencias, reiteran justicia Todo Ronnie lo mató como un deporte más de lo que ha hecho Ronnie ha matado pila de personas que además no es a él ha matado, entonces el hermano mío estaba en el juego de pelota, que ese mismo día había juego. el, el fallecido, y él lo mató por su deporte, porque él está impuesto a eso. Eso, eso, eso. eso es lo que ocurrió. Exigimos justicia, que se haga justicia, que se haga justicia. Para NTN. Su noticiero regional, Joanny Paulino.